el color frontal y el color de fondo se encuentran aquí en la barra de herramientas para intercambiar los colores vas a presionar la tecla x y para poner los colores por defecto la tecla d en el teclado ahora en el panel de capas voy a crear una nueva capa y con el marco de selección voy a crear una selección con clic y arrastrar voy a cambiar el color de fondo o de frente con un clic voy a poner cualquier color clic en ok y para llenar el color tienes dos formas. La primera es utilizando el bote de pintura que está aquí o la tecla G en el teclado y con un clic vas a llenar esa selección. Voy a poner Control Z. Y el atajo de teclado más chévere que te puedo recomendar es presionar la tecla de Alt Backspace en PC o Option Delete en una Mac. Que ahí lo llenas tranquilamente. Si quieres poner el color de fondo, en cambio vas a presionar Control Backspace en una PC o comando delete en una Mac y ahí lo tienes muy bien esto voy a deseleccionar voy a ocultar este canal que está aquí esta capa y ahora la capa que está acá la voy a desocultar hasta aquí vamos muy bien por lo que te invito a suscribirte a mi canal, entonces una vez aquí en esta capa vamos a dar clic aquí donde dice máscara de capa me voy a dar cuenta que estoy en la máscara de capa Presiono la tecla B en el teclado que vendrá a ser el pincel o también lo puedes hacer de manera directa con el degradado que te recomiendo muchísimo esto. Tienes que estar en la máscara de capa, tienes que estar con el degradado activo. Ahora vamos a cambiar a este degradado de negro a transparente. Salimos del menú contextual presionando la tecla de Enter. Y vamos a regar este degradado para que lo puedas ver ahí. Si presionas la tecla B labial en el teclado, ok, voy a agrandar este pincel. En cambio, vas a borrar sobre, si te das cuenta, sobre el color negro. En máscaras de capa, el color negro te borra la máscara de capa, pero si inviertes con X, en cambio, vas a recuperar la fotografía. No lo olvides nunca. X, en una máscara de capa, el color negro borra. X, y en cambio, el color blanco restaura. Me da mucha emoción que me sigas acompañando en este curso. Suscríbete a mi canal, déjanos tus comentarios y nos vemos en la siguiente lección.